hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones betina el video de hoy es una petición les enseñaré a hacer esta tarjeta de amor ya saben que pueden personalizarla para toda ocasión o fechas especiales como cumpleaños meses aniversario y amistad solo tienes que cambiar las fotos y mensajes espero les guste vamos ahora con el paso a paso imprimí una foto tamaño carta y vamos a necesitar 7 hojas de cartulina de colores los colores son opcionales esta parte que estoy repasando con el lápiz es para cortar voy a cortar estos lados y voy a cortar así nos quedaría así ahora vamos a tomar la foto y la vamos a colocar encima de la cartulina y vamos a repasar o a calcar estos extremos y vamos a cortar, esto lo vamos a hacer con todas las hojas y cortamos, nos quedarían así ahora vamos a tomar cada una y vamos a medir en un extremo un centímetro voy a repasar con la tijera para luego doblar y vamos a doblar este centímetro como les dije vamos a hacerlo con todos incluso hasta con la foto nos quedarían así, ahora vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar todas las hojas vamos a doblar así o hacer el quiebre para que las hojas pasen más fácil ahora acá en esta parte, esta sería la parte superior, voy a aplicar silicón y vamos a pegar la foto nos quedaría así ahora vas a tomar, a cortar una tira de 64 por 23 centímetros en este extremo mide un centímetro y divide tres partes iguales de 21 centímetros. Voy a repasar con la tijera para luego doblar o hacer los quiebres doblaríamos así acá en esta parte voy a aplicar silicona líquida igualmente lo voy a hacer acá en este centímetro del librito y vamos a pegar así este centímetro lo vamos a doblar así y pegamos ahora con la cosedora manual vamos a pegar tres ganchos y con papel decorativo de corazones voy a cortar tiras de un centímetro y dos centímetros acá en esta parte Vamos a pegar la tirita de un centímetro. Y luego las de dos centímetros las vas a pegar así. Vamos a doblar así. Y con papel decorativo. Vamos a cortar cuadritos de 7 por 7 centímetros que sería para escribir la frase Te amo. Y vamos a cortar. Nos quedaría así acá pegué la frase te amo y la alineé con marcador negro ahora vamos a copiar un mensaje a mí personalmente me parece muy bonito este mensaje entonces les recomiendo que si les gusta lo copien Amor, tenemos presente que la vida es hoy, que hoy nos amamos, nos cuidamos, nos entregamos el uno al otro, sabiendo que somos muy afortunados de tenernos. Te amo. Ahora vamos a decorar esta parte. El mensaje de esta tarjeta es una canción de RBD, Nuestro Amor. La que dice así. Es tan mágico como todo pasó en nuestro amor, nuestro dulce amor. Y ya, no sé cantar, pero es para recordarles qué canción es. Y ya seguimos copiando toda la canción. Acá en esta parte vamos a pegar una foto o en todos los lados. Y acá voy a decorar con corazones. También voy a hacer corazones animados. Para decorar pueden hacerlo con caritas chistositas alusivas a las fotos y acá voy a dibujar estos corazoncitos también pueden copiar mensajes si desean o frases bonitas y como les dije, seguimos haciendo estos corazoncitos y copiando los mensajes o la letra de la canción. También pueden llenar todos los espacios con fotos de momentos eh, maravillosos o especiales que hayas pasado con tu pareja. ahora vamos a doblar así para decorar la parte superior de la tarjeta vamos a utilizar papel y lo vamos a colocar acá del color que desee vamos a ponerlo así vamos a dibujar un corazón cortamos y vamos a doblar estos extremos para que nos sirva como de bolsillito. ahí pueden colocar más mensajes chocolates vamos a aplicar silicona líquida y pegamos voy a dibujar acá este corazoncito porque como decoré en la parte interior con el corazoncito animado entonces voy a dibujar igual este corazoncito vamos a hacer las manitos así y acá en esta parte superior vamos a escribir el nombre de la canción, Nuestro Amor. Acá voy a decorar con estos corazones y voy a colocar esta chocolatina. Nos quedaría así. Bueno amigos, hemos terminado. Espero que les haya gustado la tarjeta del día de hoy y esperen nuevos videos. Manito arriba, si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.